El hermano Héctor nos entrega su comprobación. Nos vamos de nuevo a registro cargo y abono. Movimiento egreso. El cargo sería en qué se gastó ese dinero. Vamos a seleccionar la cuenta de vestuario y aseo. Concepto vestimenta. El abono deudores diversos a nombre del hermano. Registramos la fecha. Su monto. Y en observaciones le pondremos ropa. Lo registramos. Pero también nos dice que gastó en médicos. Vamos a ponerle concepto médicos. Cuenta de nuevo deudores diversos a nombre del hermano. Con fecha del 20 de noviembre. Monto de 2 mil pesos. En observaciones vamos a poner consultas, lo registramos y por último nos dice que compró medicina. De nuevo utilizamos médicos medicinas, en concepto ponemos farmacia, cuenta, deudores diversos, a nombre del hermano, la fecha 20 de noviembre, monto mil pesos. Observaciones medicamento. Lo registramos. ¿Cómo vamos a validar todo esto? Bien, nos vamos aquí a, a la hamburguesa, estados financieros, en informes, nos vamos a auxiliar de movimientos, seleccionamos el mes mesa revisión, el número de cuenta y aquí nos muestra el desglose de los movimientos que hemos tenido. Aquí nos dice que le entregamos 5 mil pesos y nos comprueba esta cantidad. Por lo tanto, su saldo está en ceros.